Hola soy Mael, hoy me hice un cambio de look y tonos metálicos con los productos de Pool. Si te gustó, quédate viendo este video.